Muchas de las paradas cardiorrespiratorias en adultos son causadas por una alteración del ritmo del corazón que provoca que éste no funcione correctamente, llevando a la muerte en pocos minutos. En estos casos el tratamiento es una descarga eléctrica o desfibrilación. El desfibrilador semiautomático Odessa es un aparato sencillo, seguro y fácil de utilizar que reconoce cuando una parada cardíaca precisa una descarga eléctrica e indica al reanimador, mediante señales visuales y sonoras, si es necesaria una descarga eléctrica y lo que tiene que hacer. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Tras un mínimo de entrenamiento pueden ser utilizados por la mayor parte de la población. En nuestra comunidad hay instalados en lugares y edificios públicos desfibriladores externos semiautomáticos que pueden ser utilizados por personal no sanitario Solo cuando estén adecuadamente entrenados y autorizados, acortando así el tiempo desde que la persona sufre la parada cardiorrespiratoria hasta que recibe la desfibrilación. Lo primero que tiene que hacer cualquier testigo que se acerca a una persona inconsciente es comprobar que ambos estén seguros. Cuando esté a su lado, comprobar que responde. ¿Se encuentra usted bien? ¿Le pasa algo? Si no responde, sin abandonar a la víctima, grite pidiendo ayuda. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Coloque a la víctima boca arriba. Abra la vía aérea mediante maniobra frente-mentón. Manteniendo abierta la vía aérea, oiga y sienta la respiración para saber si esta es normal. Si no respira o la respiración no es normal, se encuentra entre una parada cardiorrespiratoria. Activa los servicios de emergencias a través del 112. Consiga un DESA e inicie maniobras de resucitación cardiopulmonar. Ponca en marcha el DESA, botón ON. Siga las instrucciones visuales y sonoras del DESA. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente. Reduce el conector de los electrodos junto a la luz intermitente, analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. De una descarga ahora. Pulse se dio una descarga. En pausa. Inicie resucitación cardiopulmonar. el ritmo cardíaco. No toque al paciente. No se recomienda dar una descarga. En pausa, si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar. Continúe actuando según indique el DESA hasta que lleguen los servicios de emergencias sanitarias. La víctima comience a despertar, respire con normalidad o usted no pueda más. Recuerde, el DESA se utilizará exclusivamente en víctimas en parada cardiorrespiratoria. Tienen que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar inmediata hasta que se disponga del DESA. Como alertante, la calidad de la información que usted transmita en la llamada a emergencias sanitarias a través del 112 es de vital importancia. Mantenga la calma, hable tranquilo, sea breve. Informe de la localización lo más exacta posible, siga las instrucciones del personal de emergencias y deje la línea telefónica libre por si fuera necesario contactar de nuevo con usted. El inicio de maniobras de resucitación cardiopulmonar inmediata, el uso del DESA y la alerta rápida y adecuada a emergencias sanitarias aumentan las posibilidades de supervivencia en una persona que sufre una parada cardiorespiratoria.